Un hombre ultimó de un disparo a un joven que supuestamente intentó asaltarlo la mañana de este viernes en el sector Grullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de José Miguel de los Santos Robles, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Cuestionamos a familiares del hechizo, quienes negaron la versión ofrecida. Sí, fue el otro, fue la policía que lo mató Lo acusan de que él iba a atracar a una persona y esa persona disparó contra él ¿Qué puede usted decirle sobre eso? ¿Usted conocía eh, que ese asunto estaba en la qué? es que él vivía trabajando en construcción En tanto que el Ministerio Público investiga el hecho Díganme ustedes, yo en mi casa dur durmiendo, ¿voy a saber? No pero ustedes vivían juntos, ustedes vivían juntos. Claro, tres meses, para tres meses. ¿no? Tres meses tenían juntos. Sí. La edad de 24 años. Ustedes tenían hijos. No. Anteriormente tenían conflictos con la policía. No sé. Este hecho se suma a las muertes violentas ocurridas en este municipio de San Francisco de Macorís. En tanto que el cadáver fue entregado a los familiares para ser velados en la que fuera su residencia en este municipio. Para NTN, reportó Joan y Paulino.